Buongiorno amici, da Pablo, el giorno de hoy voy a hacer un allenamento combo Voy a iniciar con ejercicios del brazo con le gamba, dopo paso brazo con abdomen y pecho Y por último finisco con ejercicios per la gambe, gambe Vamos a iniciar con un piccolo riscaldamiento. Eh, yo consiglio de hacer estos ejercicios tres vueltas a settimana un ejercicio 2 en 1 lo voy a repetir 3 volte 3 volte, Okay, a de iniciar vamos a hidratarnos un poco Aprovechamos este giorno para darle un saludo a, a Nicolo y a Yada que nos guardan del centro esportivo de Falopio ok, vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad en nuestro posto, un poquito de corsa corsa, così, ta ta ta, corsa, muevo muevo el pie, todo, muevo un kilimano alza el sguardo ok perfecto, perfecto, continuo continuo, eso que voy a hacer? vamos a, a... mano va a tocar punta de pie, Digo, vamos a hacer esto, así, dale ok, ok, vamos a iniciar cuánto vamos a hacer? vamos a hacer 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Corsa, corsa, corsa, corsa, corsa. Sí, vamos a un poquito de corsa, corsa, corsa. Sí, ok. Vamos a hacer jumping ya, jumping ya. Vamos a hacer 20, 20. Prepárate. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continua la cosa, continua la cosa. ¿Qué vamos a hacer? Guarda, vamos a hacer esto. Un avance. Ok, esto. Un poco de coordinación, ¿no? Un poco de coordinación. Cosí, nuestro batito cardíaco sale, sale, sale. Tremos sale. fuerte para hacer todo esto. Alenamiento combo. Yo con este alenamiento lo hago hoy. Tú lo repites. Tú el giorno dopo lo puedes repitere Ok, puedes variar el peso. Variar también la, la repetición. Ok. Tres en più, tres en più, Tres en più. Ok. Uno. <ríe> ok, uno, uno, uno. Dos. Uno. <ríe> Vamos con el último. <ríe> Último, último con este, último, ok, continua la corsa, continua, continua la corsa, continuo, continua la corsa. Adesso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer eh, eh, squash ya, squash ya, vamos a hacer esto, ta, ta, ok, vamos a hacerlo los 10 veces e eh? iniciamos nuestro alineamiento combo, prepárate, ok, se va, uno, amortiguo la caduta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me fermo. 1, 2, 3. Ok, perfecto. Vamos a mover un poquito las brazas. Las bracha. La Como cuando un campo esportivo es posible que se sienta la voz de alta gente es por que se alena, que se alena, que mejora la salud ok si tú ancora no te has inscrito, inscríbete a eso ok, como puedes guardar, ¿eh? ya he portado cual peso el peso, el peso, el peso relativo Tú puedes hacer más pesante, más ligero, depende de las la, motivaciones ok, estoy me con un poquito. guardando que se que el monitor sí se vea sí se veda. Okay, Perfecto. Como puedes guardar el, el peso. Vamos. Vamos a iniciar nuestro primer ejercicio, nuestro primer ejercicio. Yo lo voy a repetir eh, tres volte, tres volte. Tres repeticiones, tres repeticiones, tres, repeticiones, tres series de 12 12 repeticiones. Esto lo repito tres vueltas Ok, vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Nuestro primer ejercicio. Vamos a hacer esto. Primo, bichipiti. El segundo, esciendo. cuesta es uno. Ta y esciendo. cuesta es dos. Sea, los 12 veces. Vamos, que okay, Prepárate. Prepárate. Prepárate. Prendo el peso. Ok. Tres. Dos. Una. vía así va. Bich. Ok, uno. Due. importante que no que no supera la punta del piede 3 4 ok, si va, si va 5, allenamiento combo 6 7 8 9 10 Mancano 2 Último Último, último Perfecto como te guardar, ¿cuál hemos elaborado? El bicipiti. Y aunque habíamos elaborado le gambe, le gambe, las gambe Hacemos una pequeña pausa Prendo un poquino de oxígeno Y me preparo para la segunda serie puedes hidratarte ahora esto lo hago así de lado tra así tra. guardate anche la esquina la esquina. vamos a hacer y tra. utilizamos el glute, evitando de tirar adelante el ginocchio esto así eh, mmm, no es que sea asbaliato no va bien porque nuestro objetivo es entrando en la parte posterior y no al ginocchio. Ok, prepárate. Vamos a hacer nuestra segunda serie. Okay. Nuestra segunda serie. Siempre que prendamos cualquier así peso en casa o algo pesante, usemos la fuerza de las gambas. igual. Vale. vale, puesto, Y si tú lo no prendes así, te fai mal la esquina. Me preparo. 3, 2, 1. Vía, va. ¿Está? Scendo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, 8 9 10 2 en más 1 en más ok perfecto hemos hecho nuestra segunda serie segunda serie como he dicho antes lo repetimos, tres, tres volte a semana, tres volte, tres volte si tú estás iniciando, hazlo dos volte, aunque modifica el peso todo este esfuerzo vendrá pagado, Pablo dice, ¿por porque siempre dice así? porque es verdad, cuando seas più adulto te sentirás più, più, più sano, más fuerte, más ok ve un poquito de agua ve un poquito de agua vamos, eh, despacho nuestra terza allenamiento combo combo ok, si sí va sí va, sí va, si sí va me preparo, echando lentamente fuerza de gamba, prendo el peso vamos a hacerlo cocinadamente de, de de fronte, 3 2 inicia Ta.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 8 9 y van hasta esa misura de, de, de la espalda. 10 Mancano 2 en più. Último. Ok, perfecto. Os el peso. Va una piccola pausa. Adesso riposa nuestro próximo vamos a hacer piegamenti primo piegamenti segundo Su el brazo así elaboramos la espalda la, la espalda aunque el pectoral ok Ok. se siente un poquito la, la fatiga vamos a meter el cual peso Me piego, meto el peso que vamos a hacer primo piegamenti uno Alzo uno, piego dos piegamenti, alzo el, el, el la otra mano. Solamente voy a contar, vamos a hacer vamos a fare 12, Solamente conto las que el piegamento que hago de, de frente. Las manos no se cuentan. Solamente el piegamento. ¿ok? Ahora será un poquito fatigoso, ¿ok? Pero tú a andar. Avante. Okay, prepárate. Prepárate. 3 2 1 ¡Vía, vía, vía! Puedes Voy a contar. Ok, va. Sí va, sí va. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 uh, alenamiento combo se sienten las braxas, ¿no? se sienten las brazos, aunque las espalas Este entrenamiento, tú lo repites al menos de tres veces semana. Tres veces, tres veces, si voy a lograr un objetivo. y preparo, que vado a nuestra segunda serie. Me podés lachar en tu comento Pablo, el entrenamiento me sirve Si un entrenamiento para elaborar el trícipite, lo fachamos Ok <ríe> Nuevamente, nuevamente Voy a repítelo Siempre de frente Y al último lo facho cosí de lado Bebo un poquito de agua Ok, se inicia Pesi, pesi, ¿tú te apuesto? Ok, se sí, va. 3, 2, 1, vía. Va, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 1 2 Es normal que se sienta la fatiga. Entrenamiento con 2 en 1 de este modo, Allenamento Combo, Allenamento Combo, se siente, ¿no? Un la pausa, prácticamente estamos casi en la mitad de este Allenamento, Allenamento Combo, Bichipiti. Gambe Ok, prepárate. Nuestra segunda serie. Ah, fa sole, fa caldo, piove. cuelo no se excusa. Si tú, si tú, si tú cerca que, que las condiciones sean o me lloren, niente. Ok, tú debes espingir. Debe ser constante, disciplinado. Ok, si va. 3, 2, 1, vía, vía, vía, vía, vía, vía. Via. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. che l'abbiamo fatta cavallo ora oh, da che parte passo cavallo, ok manca una manca un esercizio per le gambe se sente la fatica no allenamento con la parola gli ho se il cavallo mi dice un'ora in meno fue fatigoso, ¿no? no te preocupes, todo este esfuerzo, vendrá pagado. Nuestro próximo ejercicio, vamos a hacer estaque y a fondo, dietro, lo facho de lado, lo facho de frente. Prepárate. 3, 2, 1, via. Vamos a hacer estaqui, estaqui, otra parte. Estaqui. 3, 2, 1, vaya. Estaqui. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 in più, 1 in più. Hemos faltado la prima. Me hidrato, me hidrato, me hidrato. le recuerdo: pues este es ejercicio, dovete, repítelo de 2 a 3 vueltas y semana Entrenamiento combo. Eh. Ok, ok. Ahora solo lo facho de frente. este ejercicio, aunque se puede hacer una modifica. Si tú Voy puedes hacer a fondo y avante. El último, ahora lo repito nuevamente a fondo y dietro. El último lo voy a hacer a fondo y avante. Ok, prepárate. 3, 2, 1, Vía Pacho de frente. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sette, otto, dieci, undici e dodici, uh. piccola pausa. respira profundo ok vamos a hacerlo la última volta después de esto vamos a hacer un poquito de stretch arenamento combo gamba y brazo ¿Se siente? ¿no? ¿Se siente? Ok, vamos a hacer, ahora hago el estacchi y a fondo avante. Vamos a hacerlo del lado. 3, 2, 1, via. Ok, lo hago así. Ah. Avanti. 1, 2, 3, 4, y no quiero superar la punta del pie 5, 6, 7, 9 10 último okay. ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta, Vamos a fare il stretch come incrociare un piede avanti e scendo lentamente cambia ok tutti e due insieme qui dove io riesco a arrivare senza piegare il ginocchio ok Piego un ginocchio y escendo lentamente. Cambia. Ok. Adesso, dietro. Cambia. Ok. Adesso, su. Cambia. Abro, cue de bracha. Piego ginocchio. Giro. Cambio. Ok. Espalda en dietro. Avante. Su, en Yu. Abro y chiudo. Por el giorno de hoy, habíamos finito. Gracias, veramente a todas las personas que han hecho este entrenamiento. Como digo yo siempre, todo este esfuerzo vendrá pagado. No voy dimenticarte de cuesta repetirlo de 2 a 3 volte a semana. Puedes modificar el peso, aunque las repeticiones. Gracias, gracias. De cuore Pablo. Y si ancora no te has inscrito, inscríbete a eso.